A mí todo eso de la histórica, la policíaca, la, el misterio, todo eso me parece muy antiguo y, y me parece lo que decía Borges de eso, la literatura infantil para adultos. ¿no? Eh, yo creo que, que lo específico de la literatura no es eh, hacer sudokus, ni intrigas ni esas cosas, eso ya lo hacen bien los guiones de cine o lo hacen los telepilms y lo hacen los videojuegos. Creo que la, que la literatura sí tiene un, un futuro, vamos, yo creo en eso, cada uno haga lo que le venga mejor en gana. Eh, es el, el paisaje interior, ¿no? así como una cámara describe mejor esta habitación, te describe mejor a ti, me describe mejor a mí, describe mejor eh, los acontecimientos, eh, sin embargo, no hay cámara, por mucha endoscopia que se haya inventado, que entre al fondo de las emociones y que hable de los conflictos, de las contradicciones de, de la condición humana. Y yo para eso creo que, que la escritura es un medio idóneo, específico y en estos momentos eh, insustituible.